El centro educativo que está en fase de construcción en la comunidad del Cruce de los Basilios fue ocupado este martes por estudiantes, padres y profesores porque le cogió el inicio del año escolar debajo de un árbol. Продолжение <laughs> следует... Mientras que la directora del Distrito Educativo 0706, Rosa Alonso, se apersonó al lugar y se comprometió a gestionar para que se culmine la obra.